chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos a Entrega más del Rincón de Rosy. Hoy les quiero traer esta hermosa propuesta de estos hermosos aretes de Cassandra en cristal de selo. No se olviden de seguirme en todas las redes como el Rincón de Rosy. Por favor suscríbete, dale dedito para arriba, activa la campanita de notificación y regálanos un like. Recuerda que cuando se suscribe y comparte, nuestro canal sigue creciendo. Estos es son una lista de los materiales que vamos a necesitar para hacer este hermoso arete. Bien, nuestra primera secuencia será un cristal, mozasillas y cristales. Recuerden que este arete o esta técnica, Cassandra, está en nuestro canal. Por favor, pueden ingresar a los videos que vamos a dejar aquí arriba en pantalla. Vamos a dejar un link para que pueda ver. Bien, ahora me voy a dirigir sobre los cristales. Voy a pasar por los cristales para hacer un orito. Recuerda por favor de suscribirte y regalarnos un like. Ahora seguimos con la, con la segunda secuencia de tomando mostacilla, cristales del número 6 y mostacilla. Recuerden que estos pasos se repiten y también cada vez, que cole, eh, cada vez que pongamos un cristal, los cristales número 6 tenemos que repasarlo para que nuestro trabajo así permanezca por mucho más tiempo y, no se, y el hilo no se pueda romper. Seguimos trabajando con la misma secuencia desde el principio hasta el final. Recuerden que esta técnica está aquí en el canal y en la parte superior de la pantalla le vamos a dejar los link para que ustedes lo puedan ver, solo tienen que pulsar la pantalla, el cuadrito que sale en la pantalla, aquí en la pantalla, y en la parte superior de la pantalla. Bien, estamos terminando de colocar los cristales del número 6. Y en total vamos a poner 6 cristales del número 6. Recuerden repasarlo para asegurar su trabajo. Voy a cortar mi exceso de hilo porque mi trabajo ya está asegurado. Ahora voy a tomar una mozacilla y entro en el cristal número 6 que tengo de frente Tomo una mozacilla, un cristal 6 y una mozacilla Me dirijo hacia el cristal que tengo de frente en la parte de arriba Estos tienen que repasarlo, entrar por la mozacilla que pusimos anteriormente y entrar sucesivamente por la por la mozasilla cristal y mozasilla y bajar de nuevo a esto vamos a colocarlo en la mozasilla que pusimos para cerrar vamos a tomar un cristal del número 4 y vamos a colocarlo en una silla que nos quede de frente a esa mozasilla Entramos nuevamente por el cristal. Nos enganchamos otra vez en la mozacilla. Y a esto vamos a colocar la mozacilla de la número 11 entrando por las mozacillas que tenemos puestas. Colocando una silla por cada una. Terminamos de colocar la última silla, nos pasamos a la siguiente. Recuerden que eso tienen que repasarlo. Aquí vamos a subir al cristal número 6 después de verlo repasado. Entramos al cristal, entramos a una moza silla. Entramos a la otra moza que nos queda de frente. Y aquí vamos a colocar una mozacilla pasando por la siguiente mozacilla hasta tener un total de tres mozacillas. este trabajo lo vamos a repetir. Bien, ya que hemos colocado las mozasillas, vamos a iniciar con una mozasilla, un cristal 4 y una mozasilla. Y vamos a pasar de cristal en cristal del número 6. Vamos a dar una vuelta por completo, también lo vamos a repasar. hasta que nuestro trabajo esté finalizado. Bien, chicas, ya nuestro trabajo está prácticamente finalizado. Aquí estoy rematando para asegurar nuestro hermoso de Cassandra. Voy a bajar otra vez hacia, hacia la parte de abajo y voy a rematar nuevamente. Así aseguramos nuestro trabajo. Aquí cortamos nuestro exceso de hilo. Y miren qué hermoso y qué delicado quedan esos hermosos aretes Cassandra en cristales del número 6. que Por favor suscríbete a nuestro canal, regálanos un like y activa la campanita de notificación. Recuerda que cuando te suscribes y nos regalas un like y compartes nuestros videos, nuestro canal sigue creciendo. Si bien en todas las redes como El Rincón de se El quiere pronto, hasta otra entrega, nos vemos pronto. Bye.